Hola amigos, cada día con nosotros aprende un poco más de conocimientos. El imperio británico a menudo se conoce como el imperio del sol nunca se pone. Entonces, en el pasado, ¿qué países y territorios invadió Gran Bretaña? Lo averiguaremos juntos. Empezaremos por el continente más cercano a Inglaterra, que es Europa. Históricamente, el lugar más favorito de la invasión británica fue Francia. Quizás Francia haya sido invadida por los británicos más veces que cualquier otro país del mundo. Comenzando en 1076 y terminando en 1815, aproximadamente un tercio de este tiempo los británicos controlaron y gobernaron toda Francia. Vecina Irlanda, también fue el primer objetivo británico de conquista y fue invadida en 1169. Y estuvieron gobernados durante más de 700 años, hasta que los británicos se marcharon en 1921, tras firmar el Tratado Angloirlandés. Los británicos también invadieron España, luego Gibraltar y Menorca. Los británicos liberaron a Menorca, pero decidieron quedarse con Gibraltar para siempre. En la historia, Inglaterra también invadió Bélgica con dos conquistas bastante importantes, en 1654 y 1701. Holanda es un país de entrada a Gran Bretaña y así también hubo muchas invasiones hechas por los británicos durante los siglos XVII y XVIII. Italia es también un pedazo de pizza muy delicioso que los británicos no pueden ignorar cuando han invadido este país tantas veces. Alemania también fueron atacados por los británicos en 1945 y el norte de Alemania fue gobernado por los británicos durante tres años hasta 1948. Además, muchos lugares de Alemania han sido gobernados por los británicos durante mucho tiempo. Las islas de Heligoland, por ejemplo, formaron parte de Gran Bretaña durante gran parte del siglo XIX. O que Hanover también estuvo gobernada durante más de un siglo, de 1714 a 1837. Austria también fue invadida en 1945 y el suroeste del país estuvo ocupado durante más de una década. Noruega también fue invadida por los británicos en 1810 y 1812 y su vecina Dinamarca corrió la misma suerte Finlandia Estonia y Lavia también fueron capturados por Gran Bretaña durante la guerra contra Rusia ya que entonces eran parte del imperio ruso y por supuesto la propia Rusia fue invadida en 1918 para entonces los británicos habían ocupado gran parte del norte de Rusia en la guerra contra los bolcheviques. Ucrania también fue invadida por Gran Bretaña, aproximadamente al mismo tiempo. Los británicos también se apoderaron de la isla croata de Vis en 1807. En 1814, durante la guerra contra Napoleón. Al mismo tiempo, el imperio británico también atacó objetivos serbios. En 1999, Montenegro fue ocupada brevemente y también fue invadido en 1913, durante la Primera Guerra Bancan. Los británicos también fueron dueños de la isla más occidental de Lonely en Grecia, desde 1815 hasta 1863. Bungaria también fue invadida y ocupada casi por completo por tropas británicas, de 1918 a 1919. La isla de Chipre también fue un protectorado británico desde 1878 hasta 1914. Antes decidieron anexarlo por completo para enfurecer a los turcos y permaneció anexado hasta 1960. Incluso la propia Turquía fue invadida masivamente por los británicos durante la Primera Guerra Mundial y parte de ella estuvo ocupada desde 1919 hasta 1923. Esos son los países que han sido invadidos por Gran Bretaña en Europa. Ahora pasemos a Asia. Israel y Palestina, así como Jordania, fueron controlados por los británicos desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1948. Del mismo modo, Líbano y Siria también fueron ocupados brevemente durante la Segunda Guerra Mundial. Irak fue gobernado de 1919 a 1932 y nuevamente invadido durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente en 1991, y luego nuevamente en 2003. Kuwait fue una colonia británica durante más de 60 años, hasta 1966. Georgia y Azerbaiyán fueron invadidos y ocupados, justo al final de la Primera Guerra Mundial en un año. Irán también ha sido invadido al menos tres veces. Turkmenistán también fue invadido en 1918, ya que los británicos querían evitar que la influencia bolchevique se extendiera más. Afganistán también fue un sitio favorito de invasión para los británicos, ya que fue atacado en 1839, 1878, 1919 y nuevamente en 2001. Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Oman estuvieron controlados por los británicos hasta principios de la década de 1970. Mientras que partes de Yemen también estuvieron controladas durante más de un siglo, desde 1839 hasta 1967. India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, por supuesto, también fueron invadidos muchas veces y completamente gobernados por el Imperio Británico. Durante casi dos siglos, de 1757 a 1947. Nepal fue invadido en 1814. Los británicos también invadieron Bután, pero nunca lo lograron. Sin embargo, Bangladesh, Myanmar ciertamente fueron conquistados y gobernados en 1947. Tailandia fue invadida brevemente en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Y también lo hizo Vietnam, en el mismo año, pero solo para apoyar al gobierno francés contra el creciente movimiento independentista en el país. Malesia y Singapur también fueron conquistados hasta las décadas de 1950 y 1960. Brunei también estuvo gobernada hasta 1980. Mientras que Filipinas también fue invadida durante un periodo de siete años. China ha sido invadida muchas veces y Hong Kong fue una colonia hasta 1997. Partes de Japón también fueron ocupadas después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1946 hasta 1952. Y finalmente Indonesia fue invadida muchas veces durante la Guerra Napoleónica, ya que eran una alianza colonial de Holanda con Francia. Ahora pasemos al siguiente continente, que es Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda. Por supuesto, fueron invadidos por los británicos y tratados como colonias hasta la independencia en 1931. Papúa Nueva Guinea también fue una colonia británica durante un tiempo. Además de las naciones insulares de Fiji, Kiribati, Solomon y Vanuatu. El próximo continente en el viaje de la invasión británica será África, que los británicos han visitado muchas veces podemos nombrar una serie de países que han sido colonizados por el imperio británico como Gambia, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Malawi, Zimbabue, Botsuana, Namibia y Sudáfrica, junto con Somalia. Además, Guinea y Senegal también fueron invadidos brevemente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos invadieron las colonias francesas de Djibouti, Madagascar y Coumaros. Los británicos también invadieron Etiopía, Togo y Cambreón. Ahora pasemos a América. Todo Canadá fue una colonia británica hasta 1931, mientras que Newfoundland permaneció hasta 1949. América fue, por supuesto, también una colonia británica hasta 1776, y fue invadida nuevamente en 1812. Gran Bretaña también tiene otras colonias en este continente como Bahamas, Jamaica, Belice, Greña, St. Vincent, Babados, Esti Lucía, Dominica, Antigua, Esti Kisnevis, Trinidad y Tobago. Cuba también fue invadida y ocupada durante siete años hasta 1762. Haití también fue invadida en 1793, durante la Guerra Revolucionaria Francesa. La República Dominicana también fue invadida en 1655. Y partes de la costa este de Honduras junto con Nicaragua fueron conquistadas y gobernadas durante casi dos siglos, hasta 1819. Gran Bretaña también envió una armada para invadir México en 1861. Los británicos también invadieron muchas de las colonias españolas, incluida Panamá, una gran región de Colombia y Perú. En 1796 los británicos se apoderaron de Surinam, también invadieron Martinica y Guadalupe, luego Venezuela en 1902. Mientras que Argentina y Uruguay fueron invadidos durante las guerras napoleónicas. Entonces así después de pasar por todos los continentes ocupados por Gran Bretaña. Podemos contar que hay 65 países hoy, celebrando su independencia después de liberarse del dominio británico. El Mighty Hero Empire una vez gobernó sobre una cuarta parte de la tierra del mundo al mismo tiempo y fue el imperio más grande en la historia de la humanidad. Un total de 117 países han sido atacados por las Fuerzas Armadas Británicas en el pasado. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle. Si encuentra útil el video, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.